Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es de cómo lograr eh, nuestro objetivo en nuestra página de Facebook sin necesidad de promocionar el contenido. ¿Cómo hice yo para lograr llegar a los... En, el, en este momento tengo 16.531 seguidores. Yo lo único que hice fue subir escenas de película, eh, bueno, creer reels de escenas de película que son bastante que causan bastante reacción que a mí me causan cierta motivación así como le me causa mi cierta motivación a 10.000 personas les puede causar lo mismo y esas personas lo que van a hacer es seguir tu página miren que este este rel solo este que les estoy mostrando aquí tiene 23.500 500 me gusta 74 mensajes y lo han compartido 203 veces todas esas personas me han seguido porque este rel les causa cierta motivación entonces ustedes lo único que van a hacer es para promocionar su contenido de forma gratuita es creando rel cuando crean el rel eh, las mismas personas lo que hacen es promocionar la página compartiendo el contenido y al compartir el contenido arriba del contenido sale el nombre de la página y lo que hacen es darle clic en seguir y van a alcanzar estas cifras que aún, eh, pueden causar aún mejor número. Yo, porque yo la verdad no sigo subiendo REL porque ya logré los eh, 16.531 seguidores. Porque yo necesitaba llegar a los 8.000 para poder monetizar, pero ya pasé de allí, ya dupliqué esa cifra. Y en caso de que yo suba más REL, esta cifra va a aumentar, pero yo, yo no necesito subir REL, ya no te necesito desmonetizar. Y estoy subiendo contenido directamente del canal de YouTube. Yo los paso aquí a la página para que eso me, cause, me genere más tiempo de eh, visualización, ¿listo? Entonces, lo único que deben hacer es crear red de eh, películas, o un, no tiene que ser de películas, puede ser de otro contenido que cause cierta motivación en ustedes mismos, porque tienen que causar tiene que causar motivación en ustedes mismos, porque si lo causan ustedes, a muchas otras personas les va a gustar eso ha sido todo por hoy y espero que me hayan entendido y eso es todo lo que les quería decir y hasta la próxima, chao, chao